Muchas gracias, es un honor estar aquí. Y gracias a ustedes por ese interés. Y a disposición, ustedes me dirán de qué se trata. A ver. Ay, bueno, acá estamos. Acá estamos acá con el hermoso grupo de Colombia. Recién terminamos una práctica, hicimos una práctica del rumbo sur. Y acá como hay varios ensueñadores, están muy interesados por ese tema. También hicimos un poquitito la práctica de, del rumbo central, la práctica del ensueño. Y más que nada, la idea era encontrar esta, esta relación entre Anahuac y Tahuantinsuyo, entre Toltecayo y Kismakauzay, como los puntos en común. Eh, entendemos que, que es muy parecida la, la, la filosofía y el pensamiento, pero con diferentes nombres. Entonces, acá llama mucho la atención, y como nunca escucharon hablar de Kinam, ahora ya acá todos. Eh, ya saben de tus libros, lo estamos compartiendo, están súper interesados, y bueno, están contentos con la práctica, entonces queríamos también darle este apoyo más desde el lado, entonces, de la teoría. Me parece perfecto. Entonces, son varios temas. Saludos a todos. Compañeros, ¿cómo están? Bien, bien. bien. A disposición de ustedes. ¿no? Ustedes me dirán, ¿se escucha entonces? ¿Se escucha cuando hablo? Sí, se escucha perfecto. Okay. Bien. A disposición de ustedes. Eh, me gustaría que esto, más que una conferencia o algo así, fuera un conversatorio. De hecho, eh, yo tengo interés en, en, en ver cómo están las cosas en Sudamérica. Eh, para mí es una oportunidad eh, poder medir uh, el interés por las raíces allá en, en el sur, porque la verdad es que el trabajo en, aquí en, en Anagua es tan fuerte, es, es tan fuerte. Es, hay tantas cosas que hacer que luego no da tiempo de, de, estarse, de estar investigando. No obstante, trato de mantenerme informado de lo que pasa en Sudamérica, pero no hay como la, la visión de primera mano de quienes lo están viviendo, eh, más allá de posiciones oficiales y cosas así, la visión de primera mano. Pero entremos en, en nuestra materia. Si tienen alguna cuestión, planteenla ahora, para irme orientando. <risa> ¿Tienen alguna cuestión específica por la que no, pues sería interesante, sí, sería chévere que nos cuentes dónde nació toda esta iniciativa, toda esta metodología. Ajá. Sí. Mira, eh, <ríe> mira, eh, en realidad esto se ha ido armando de una manera bastante eh, eh, espontánea mi eh, interés no ha sido la práctica de quina ni nada de eso. Mi interés es, era primero la antropología dura y después la antropología de corte social, es decir, aplicada Pero eh, mientras más metía en esto, más, más me daba cuenta que la antropología teórica no no resuelve las auténticas necesidades, porque hay un montón de cosas que a la academia se les escapan o que no son de su interés. Eh, al vivir en pueblos de México, en pueblos, por ejemplo, a ver, viví bastante tiempo en un pueblo de habla náhuatl. Y me di cuenta que ese enfoque de el, el que viene de una ciudad a investigar como, que, como un, como digamos un ingeniero un, que va a investigar una situación o como una persona que está en un laboratorio examinando. No, ese no es el enfoque correcto, porque ese enfoque hace que la gente se retraiga. La gente de la comunidad ya de por sí tiene ciertos recelos y no sueltan la sopa, como se dice en México, los sescan. Vi también una cosa que me llamó la atención, y es cómo los informantes nativos adaptaban su mensaje a lo que esperaba escuchar el investigador. Pero cuando uno se queda allá viviendo día con día, participando de los mismos problemas y necesidades que tiene la gente empiezas a ver que, que en realidad la vida es otra. Te pongo, les pongo un ejemplo. Cuando uno va a la cultura nativa americana, uno espera encontrar, vamos a poner en el caso de la medicina, uno espera encontrar personas con ideas mágicas en la cabeza, con supersticiones y tratamientos así medio exóticos, raros, como tocar maracas conjuros y cosas así. Yo tuve la oportunidad de, de ayudar varias veces, a una chamana que a mí me parece muy auténtica, eh, una señora muy humilde de monte adentro, muy humilde la señora, vivía en las afueras de un pueblito que no aparece ni en el mapa, y, eh, pero ella, tenía fama y le llegaban gente de todos lados. Entonces, en una ocasión le llegó una una paciente inglesa, una joven inglesa. Eh, y venía a ver por qué le iba tan mal ¿eh? en la vida, había tenido varios tropiezos. Entonces la chamana le dijo, bueno, probablemente porque no prestas atención porque te estás equivocando o no sé, hay algo malo que estás haciendo. Pero la chica seguía insistiendo. ¿eh? Yo sabía por dónde iba la chica. La chica quería que la chamana le hablara de espíritus y de maldiciones y cosas esas. O sea, la chica quería que la chamana le diera un remedio a la medida de la imagen que tenemos en Occidente del mundo indoamericano. Y la chamana empezó a darle remedio de hierve, cosas así, pero la chica seguía insistiendo de que, bueno, ¿qué pasa? Que tengo una maldición hasta que ya la viejita se, se cansó. Y le dijo, mira, niña, todo lo que tienes en la cabeza es superstición. Deja de creer en esa estupidez, en eso, nada de eso existe. Eso solo lo tienes en tu cabeza. Y la chica se fue. Entonces, me quedé yo, yo también bastante impresionado con eso. Porque yo pensé que la señora la curandera era, era creyente. Le veía ahí unos santos y unas cosas. Después hablé con la discípula de la curandera, una señora como de unos 50 años, que había venido a un estado lejano de México. Eso me llamó la atención. ¿Por qué viene esta señora de una comunidad a vivir a otra, que habla otra lengua? Para aprender esto. Le de pregunté, oiga, este, ¿qué onda con...? Me, me dijo, miren, nosotros no creemos en nada. ¿okay? Nosotros somos prácticos, somos pragmáticos. Pero si la gente viene con determinada... Imagen, por pues ni modo, ese es el modo de comunicarnos con la gente. Eh, nosotros lo que tenemos aquí es un mundo católico y pues usamos las imágenes católicas, pero de modo personal no, no creemos en nada. Entonces le pregunté, si ¿sí, Tlali claro, usted tiene hijos, me dijo, un brujo no tiene hijos. Y eso me, me dejó impactado porque no pensé que existiera ese tipo de creencia en los campos de México. ¿A dónde voy? Cuando me dijo que un brujo no tiene hijos no quiere decir que no tenga literalmente, físicamente hijos, sino que no tiene apegos. Es decir, ella cortó con su comunidad y se dedica a los hechos. Eh, hay un mundo de conocimiento real que no se va a obtener si uno va con una posición academicista. Ese mundo se obtiene si uno se compromete, si uno se mete adentro de, del sistema que está estudiando. Y cuando uno se mete adentro de un sistema tan rico culturalmente como lo, el indoamericano, es inevitable que ese sistema lo atrape a uno. Si ustedes ven un antropólogo que no es un chamán, que no es un practicante, ese no es un buen antropólogo, ese no se ha metido a fondo. Te metes a fondo y el sistema te seduce porque el sistema es más grande que tú. El sistema es más grande que un individuo. Estamos hablando de la suma de millones y millones de individuos durante muchos miles de años. Eso es un sistema cosmológico integrado, es decir, en una forma de vida. Vamos a aplicar esto ahora a las prácticas físicas. A los ejercicios físicos. En el arte mesoamericano, como también en, en, el Andino, sí, sí, sí. en toda la cuenca andina y en, en toda Sudamérica, de hecho, también en el Amazonas, en el arte sudamericano sí. en general aparecen con muchísimas frecuencias figurillas o dibujos o relieves eh, que, que evidencian posturas físicas. Esto es una constante. De hecho, en el arte universal, probablemente el más dinámico en el arte americano. Y dentro del arte americano se notan focos de dinamismo físico y de intencionalidad física. Uno de ellos es Mesoamérica, sobre todo en la época Olmeca. Otro de ellos está en la zona de Ecuador, norte de Ecuador, Colombia, en Centroamérica, la parte sur de Centroamérica. Ahí hay un foco donde las imágenes reflejan mucho dinamismo. También hay posturas físicas muy acentuadas en Perú. Y en, y en Bolivia. Cuando estudiamos estas figurillas, nos damos cuenta de algo. No son posturas accidentales, son completamente intencionales. Un estudio más profundo encuentra otra cosa. No son posturas fáciles de hacer. Para llegar a esta conclusión, uno tiene que practicarlas. Así que la práctica de Kinan comenzó, que no se llamaba Kinan, comenzó como un intento de entender. Eh, eh, el mensaje de las posturas y de los gestos simbólicos que aparecen en el arte mesoamericano. para eso había que montarlas eh, pues ahí yo me puse a montarlas y otros compañeros también después de una un seminario en la universidad de Cuernavaca ahí insté a los estudiantes a practicarlas y nos dimos cuenta de algo muchas de estas posturas no son fáciles de montar son tan difíciles que evidencian una tradición evidencia la existencia de escuelas, maestros e intentos de hacerlas. Hay posturas que si se hacen, a lo pronto pueden romperte un hueso. Entonces, había linajes, había escuelas de transmisión de estas posturas. Por lo tanto, estas posturas tenían una función social, además de un simbolismo cosmológico. El simbolismo es fácil de seguir, porque en el arte mesoamericano estas posturas aparecen asociadas a, a situaciones eh, teológicas a, a, a descripciones. Por ejemplo, las posturas de, eh, de invertidas se asocian con los nahuales, con los chamanes. Las posturas eh, en que se ven personas meditantes se asocian con el este. Este, en la composición anahuaca, significa iluminación, porque por ahí sale el sol. Y así, ¿no? Es decir, hay unas asociaciones muy claras en el arte, a partir de las cuales uno puede darse cuenta de qué sentido tenían estas posturas. Eh, poco a poco empecé a, a codificar las posturas, a clasificarlas, en esto me ayudó bastante eh, Julio Diana da Silva, él es uruguayo, eh, y se dio cuenta que no solo existían montones de, de posturas, sino que estaban orientadas hacia los rumbos. Esto fue una observación formidable porque el esquema de los cuatro rumbos y el centro, más el arriba y el abajo. Es decir, el esquema de la, la doble pirámide eh, cósmica te permite organizar todo en la convolución mesoamericana. Eh, así poco a poco empezamos a no solo ya a practicar y a descubrir los secretos de la postura, sino también a, a clasificarlas. Obviamente surgieron los, los practicantes. En el 2004 ya había eh, dos grupos de practicantes. Uno de ellos se mantuvo como un par de años eh, y era eh, muy experimental. Estaban viendo los límites del sistema. A partir de ahí seguimos estudiando, seguimos clasificando y demás, hasta que ya el sistema agarró coherencia. ¿Qué distingue eh, al sistema Kinam? Que ese no es un nombre original, es ¿eh? su nombre original, solo se conserva en la lengua náhuatl y es proyectilía, que es nuestra forma correcta de hacer, o de ser, o de estar. Eh, kinam es una palabra maya que significa eh, el. A un esfuerzo para lograr o también un estado superior de ser o también el dolor que resulta de las de las técnicas o el estado que resulta de las técnicas eh, o también significa eh, lleno de radiación lleno de luz viene de la raíz king que le da nombre del sol y le da nombre al día. king ahora bien <coughs> ah, Para entender este sistema hay que practicar no queda más remedio. Una vez que lo practicas empiezan a ponerte en contacto con enseñanzas que van más allá de la postura física. El kinam físico es solo un aspecto, solo la mitad del sistema. Lo que intentamos con estas posturas es afinar el cuerpo un poco para empezar a incorporar técnicas de otro tipo, técnicas germánicas En la clasificación cosmológica de, del mundo, Vamos a hablar muy brevemente de esto, un tema en que eh, Jesús del Mundo, si, si, correcto, si quieres comentar algo, este, Jesús del Mundo ha estado estudiando este asunto eh, en los últimos tiempos e incluso escribió un folleto sobre el simbolismo homológico. De antemano les voy a decir que el simbolismo homológico mesoamericano no surgió en Mesoamérica, ¿bien? ni siquiera surgió en América, surgió en el viejo mundo, en la zona centro-norte de Asia es decir en una, un lugar que se llama meseta central tibetana y siberia eh, esto se sabe por el registro arqueológico porque cuando uno va para atrás y para atrás empieza a ver que digamos que las culturas indoamericanas proceden a ver, los indo son son genéticamente se llaman mongoloides específicos son los mismos prácticamente que vas a encontrar en el tíbet y en siberia eso te dice de dónde viene el grueso de los indamericanos, aparte de que haya un poco de genes de Oceanía, incluso de Europa. El grueso está emparentado con las culturas de centro-norte de Asia. Allí vas a encontrar mucha atención a la cosmovisión, a cómo se distribuye el universo, cómo se organiza. Y también vamos a encontrar mucha atención a las posturas físicas asociadas con la cosmovisión. Un ejemplo de ellos es que estas culturas influyeron en la India y hoy conocemos el yoga a través de la India, pero en realidad viene de otro lado. Otro ejemplo, mucho menos conocido, pero yo creo que tan importante como el yoga, es el sistema de práctica física que tienen los esquimales, los aleutinos y los moradores de, del extremo de Siberia. Ellos tienen un sistema de prácticas. De ellos no tiene ninguna influencia ni del yoga ni de otro lado. Sin embargo, es muy similar. Y esto nos está diciendo que todos estos sistemas, los de América, los de Asia, tienen un origen común. Ese origen común es anterior al crecimiento del océano. El crecimiento del océano, la deglaciación hace 13.000 años, separó América de Asia. Pero antes que eso ocurriera, América de Asia era el mismo Era inevitable que hubiera tráfico en un sentido y otro. No solo vino gente de América, también fue gente de Asia. Y animales. De hecho, en esa época eh, había grandes animales en la tierra que iban en manadas. Y pues, la gente seguía las manadas. Es, es la, la forma de vida de los nómadas. Eh, era inevitable el contacto. Esto cada vez queda más establecido. Hay pruebas arqueológicas y lingüísticas de todo tipo. Así que con esos grupos humanos se fueron transmitiendo las ideas que hoy conocemos como yoga, quinan y otros sistemas. Esta es la base histórica del asunto. ¿eh? No, Encuentro que haya influencia de la India en las posturas de México, como tampoco en las de los Andes. Porque las posturas de México y de los Andes aparecen en un, en un estrato histórico anterior al yoga. Las posturas de yoga más antiguas que se han descubierto en la India pertenecen a una civilización que se llama Mohenjo-daro, Haro y Jarapa. En esas dos ciudades han aparecido figurillas de yoga ya en sus periodo tardíos, son unos sellos que aparecen allá con posturas de yoga de 1200 a.C. Bien, si bien esa cultura de hindú, esa civilización de la India es hasta del 3000 a.C., pero las posturas son de 1200 a.C. Ya para entonces los Olmecas estaban prácticamente entrando en, en su periodo de decadencia. La cultura Chavín de Huatán, en Perú también, eh, aparecen eh, figurillas, relieves con posturas en América, mucho antes de que se codificara. El yoga en la India, la primera codificación del yoga sistemática, la hizo Patanjali en el siglo antes de a.C. Antes de eso, hacia el siglo VI, de a.C., hay unas menciones de posturas, pero todavía sin sistematizar. En un texto hindú, ya para entonces los Olmecas se habían extinguido, se habían extinguido los chavines. En otras palabras, no hay manera de que el sistema de ejercicios de América tenga origen en la India. Sí es más probable que haya habido una retroalimentación de América a la India por cuestiones de por cuestión histórica. Sin embargo, los hindúes tampoco necesitaban de América para esto porque tenían una fuente en el centro de Asia muy antigua. Digamos que estos sistemas probablemente se originaron en el paleolítico, eran parte del entrenamiento de guerreros, cazadores, nómadas que tenían que caminar. Esto se nota todavía en, en el siguiente hecho. Yo me, eh, me encontré con este sistema por primera vez en el año eh, 99 en un pueblo. Nahua, y me lo dijo un, un viejito. Este viejito andaba con un bastón, andaba tullido y estaba muy viejito. Y, y yo le pregunté sobre cuando era niño si, si le enseñaron algún sistema de prácticas físicas. Él no entendió la expresión prácticas físicas, pero después de un rato me dijo: Sí, teníamos una forma, y me empezó a contar. Historia increíble, que tú no te lo puedes creer, de cuando era niño, no tenían sillas, no tenían camas. Este, me dice, me cargaban con un racimo de plátano que era de mi tamaño para caminar no sé cuántos kilómetros a ver si lo vendía en el pueblo. Y con esos centavos que le daban, bueno, entonces comprábamos algo y demás. Si no nos enseñaban a caminar, a sentarnos y a acostarnos, nos hubiéramos destruido. Así que una cosa fundamental, decía él desde niño, era muy ¿Cómo tienes que hacer las cosas? En otras palabras, estamos hablando de sistemas que se crearon no por el cultivo, digamos, estético que tenemos en la actualidad, sino como necesidad. Como necesidad. Ellos lo practicaban porque tenían que hacer Y eran viejitos y todavía tú notabas que se sabía sentar tan bien como podía su cuerpo y sabían caminar y que estaban mejor que uno en ese sentido. Entonces, afortunadamente se eh, pude ver todavía este tipo de, de cosas en los 90 pero ya en la actualidad esa generación pasó. Se está perdiendo mucha información. Esto lo digo con pena porque una pesquisa humilde y tranquila en los campos encontraría muchísima información que se está perdiendo la carrera. Eh, información útil. Les voy a poner un caso de, de cuán útil puede ser este tipo de, de, de pesquisa. En el año 2000, eh, 2000... 2002 al 2003, por ahí, si mal no me acuerdo, un arqueólogo de origen japonés, el señor hizo un hallazgo en la pirámide de la luna en Teotihuacán. La pirámide de la luna es muy grande. Y él encontró unos eh, conductos subterráneos. Yo estuve allá dentro, estuve en esos conductos, fueron varios, son, tiene varios estratos. Y en una de las galerías que abrió, encontró eh, tres esqueletos. Estos esqueletos no estaban tendidos en el suelo, se notaba que habían estado sentados. ¿Bien? El derrumbe, las cosas, pues lo ponían medio raros. Ahora bien, ¿Cómo reconstruir ese asunto? Estás viendo los huesos, estás viendo las falanges de las manos, estás viendo la orientación que tiene respecto al cielo. El arqueólogo, como era de origen japonés, se dio cuenta que estos señores habían, los habían colocado en postura de loto para, para morir, al morir. ¿ves? De hecho, es muy raro porque tal parece que se inmolaron. No se encuentran huellas de heridas ni nada y eran pobres. Eh, y estaban ricamente ataviados en los personajes de. parece, parece que se inmolaron en alguna crisis o, o simplemente por alguna práctica religiosa. Todavía hoy, en las religiones del Oriente, suele haber casos de autoinmolación y eso pa, por propósitos espirituales. Pero bien, eh, este arqueólogo, como era, les digo, de origen japonés, se dio cuenta que estaba en postura de loto Sin embargo, cuando la arqueología nacional recogió los huesos, los echó en un saco y los trató de reconstruir para ponerlos en un museo, pusieron ahí como podía, como podía. En otras palabras, se requiere conocimiento anatómico, conocimiento de posturas y conocimiento de los estados que provocan las posturas para entender el dato que está recibiendo en la arqueología. Les pongo otro ejemplo. Eh, en, en, en los relieves y los códices, sobre todo mayas, en todas partes de Mesoamérica, sobre todo los mayas, aparecen docenas de posiciones de manos. Estas posiciones son un lenguaje. Este lenguaje era tan específico que esas manos entran a la escritura maya como glifos de sonidos. Entonces, tienen valor fonético. Así de específico era. Y por otro lado, se sabe por las pesquisas en Norteamérica y Canadá, que hasta allá bien al norte llegaba ese lenguaje manual, que era el modo como se entendían las comunidades más allá de sus lenguas propias. Es decir, cada cual hablaba su lengua, pero tenían un lenguaje común y este era manual. Se practicó, iba a decir se habló, pero bueno, se practicó hasta los 60. Eh, ya se quedaban nomás entre grupos de sordomudos y para contactos entre comunidades. Y todavía a principios del 2000 quedaba alguna persona que conocía, pero ya hoy probablemente ya no exista. Eh, en otras palabras, quedaban tradiciones vivas de cómo era este simbolismo, para qué servía. Pues bien, no hubo ningún arqueólogo, ningún antropólogo en Mesoamérica que se encargara de, de descifrar esto cuando todavía estaba vivo. Solo recuerdo una investigación seria que no fue profunda, fue superficial, la de Samuel Martí, que llegó a decir: Bueno, estos, estos tienen valor simbólico, pero ¿qué significa? Ahí. Ahí me quedo. Hubiera bastado con ir a una comunidad en los años 40, 50 de investigar. En otras palabras, estoy hablando de cosas prácticas y de cosas que se están destruyendo de cosas que vale la pena recuperar porque nos permiten entender, a su vez, otras cosas y porque son un acervo cultural de la humanidad. Es decir. La, la, los logros, los adelantos culturales de los indoamericanos durante los últimos 13.000 años son una tercera parte de las experiencias de la humanidad. Entonces, sí vale la pena recuperar eso. Bueno, ya fue demasiado rollo. Si tienen ustedes algo que platicarme, adelante. Eh, buenas tardes. Espero se encuentren bien todos. Yo, yo soy practicante de Tai Chi, de Chikung, también de Yoga. Entonces, de alguna manera, como eh, la ciencia tántrica de recorrer de, de la tierra y del cielo, se hace pues como, como cercano. En la experiencia, mi, eh, algo muy similar a lo que me sucede con Chikung me parece muy interesante eh, esas, estos ejercicios que estén dentro del nahualismo y eh, correspondiente a la historia que nos compartía de la señora de la viejita creo que eh, razón tenía don Juan cuando decía eh, yo lo que intento es eh, liberarte de tu estupidez creo que eh, que, que a la larga es como lo que nos hacen todas las prácticas espirituales. Eh, al final nos liberamos de, de, de un imaginario simbólico que, que nos atormentaba. Empezamos a ver la realidad. Y bueno, eh, me preguntaba a que eh, dentro de la práctica eh, he notado un desarrollo energético, pero no he sabido cómo llegar a al punto de, de pasar las fronteras, digamos, la frontera para poder ensoñar, la frontera para poder curarme de mis situaciones de salud. Eh, y bueno, no sé si tendrías algún consejo, eh, algo específico que nos puedas compartir. Muchas gracias. Hablemos de, de ¿para qué sirven y cómo se debe? Eh, eh, enfocar cómo se debe hacer esta práctica. Eh, les comenté que los ejercicios físicos son solo un aspecto del sistema. Hay otra, hay una contraparte que son técnicas anabólicas ¿Cuál es el sentido de las técnicas naubálicas? Mira, la verdad es que las técnicas anabólicas o chamánicas, allá en, en los Andes le llamaban joma al, al nahual le llamaban Amauta al sabio. Así que, pero estamos hablando de lo mismo. Eh, este tipo de técnicas surgió también por necesidades prácticas. Les voy a, dar a, a comentar algo que deben tener muy en cuenta siempre. Ah, la mente con la que razonamos, con la que evaluamos, la mente que nos ha permitido distinguirnos de, de los animales, es un producto natural, es evolución natural, ¿ok? Y no es un producto muy antiguo, hace poco. Así que hace será? dos millones de años, por primera vez empieza a haber manifestaciones culturales superiores. Entonces uno ve que ahí hay mente discursiva. como es una adquisición reciente? Hablando en términos biológicos, ¿sabe que en términos biológicos la evolución se toma miles de años, de millones de años, literalmente? Eh, dos millones de años no son nada. Es más, nuestra propia especie, la sapi, tendrá 300.000 años, máximo 500.000 años. Eh, en otras palabras, cuando hay logros evolutivos recientes, hay problemas. Los logros no son, digamos, no se han asimilado. Les voy a poner un caso. Eh, hace que será 7 millones de años, eh, se pasó del, de las cuatro manos a dos manos y dos pies por necesidad de caminar, por situaciones del ambiente probablemente, se pasó al bipedalismo. Y ahora unos 3 millones de años el bipedalismo se hizo la forma de caminar de nuestro antepasado. Ya no estaban en árboles. Eso se sabe porque cuando tú ves esos huesos ya ves que las faranges están rectas, ya no están curvas. Los monos las tienen curvas, pues puedes aferrar y ves que la, el pie ya no está este dedo desligado, sino que está unido al ligamento que une a los otros cuatro dedos. Por lo tanto, ya puede apoyar. Ya empieza a ver arco, etc. Bueno. Nosotros todavía tenemos un problema con eso. Y es el dedo pequeño del pie. Lo tenemos para afuera. Constantemente nos vamos un Te imaginas la naturaleza. Nosotros que usamos zapatos, no pasa. Ahora piensa en uno que andaba descalzo entre las piedras. ¿Por qué? ¿Por qué un logro evolutivo se queda? Porque es útil. Pero es a costa de ciertas cosillas. Hay cosas que se pierden. Y lo mismo pasa con la mente. La mente ha sido muy útil, muy útil. Es lo que nos permitió a pensar que ninguna especie, grande, tiene poco más de unos cientos de ejemplares, si acaso, en sus mejores momentos. Y nosotros tenemos miles de millones, lo dominamos todo y vamos a dominar otros planetas. Esto se debe a la mente. Pero ha sido un costo. Nosotros adoramos la mente. Es más encuentras constantemente, nos dicen desde que nacemos, por ejemplo, cosas como que eh, todo efecto tiene una causa. Eso es adoración a la mente. Para saber si esto es cierto tenemos que conocerlo todo y no lo conocemos todo. Eh, o nos dicen eh, que la verdad es lo razonable. Imagínate tú, es decir, la verdad es lo que nosotros vemos, lo que ven los demás animales y plantas, eso ya no es verdad porque no es razonable. Eh, es más, veo algo que no es razonable y ya son no las verdades, entonces no puedo verlo. En fin, la mente nos entrampa, la mente nos refleja a nosotros mismos y para donde quiera que vamos viendo, no estamos viendo a nosotros mismos. Estamos viendo las ideas que nos ha metido en la cabeza. Eh, les voy a poner un ejemplo muy, muy claro de esto. Mire, a, a, en, en las culturas bíblicas no cristianas, las que se basan en el Antiguo Testamento, con el Corán, consideran que, que la poligamia es buena. ¿Por qué? Porque Dios ordenó la poligamia. Así que desde que nace ese niño o esa niña ya está con eso y le parece perfecto, no hay ningún problema. En cambio, mencionar el tema occidente es buscar su problema con la pareja, con la sociedad, porque considera que es mala. mala. Posiciones opuestas, irreconciliables y de culturas emparentadas. Que nos dicen hasta qué punto la opinión popular conforma nuestra imagen personal. Del mundo lo bueno y lo malo es prácticamente siempre lo que nos han dictado la posición tolteca y la posición chamánica es basarnos en la experiencia propia en lo posible prescindir de ideas implantadas sino si nos si no llega una idea y nos parece apropiada probarla si pasa la prueba bien pero si no no es la experiencia propia los chamanes crearon las técnicas nahualicas las técnicas chamánicas hace cientos de miles de años para defenderse de la mente en el lenguaje castanés con la mente es la instalación foránea. Dice. Foránea porque en realidad casi todos los pensamientos que manejamos son, vienen de fuera. Creemos que son nuestros porque digo yo, yo pienso, no, está repitiendo lo que te digo, te vuelvo. Eh, también le llama el volador porque en ciertas experiencias, de, digamos, de conciencia se siente como un peso en los hombros, como si un ave se tipozara en sí. Ahora, eh... Estas técnicas tienen por supuesto como base el callar la mente. Callar la mente no es dejar de pensar o dejar de hablar. Callar la mente es dejar de pensar y de hablar en forma reactiva. Es decir, es decir, dejar de seguir rumiando ideas. Ser propositivo con las ideas. Saco mis ideas de mí porque tengo la experiencia. Y si no, me callo Es decir saber callarse cuando no sale de uno. La mayor parte de los problemas que enfrenta la humanidad, la mayor parte es justamente porque repetimos ideas como si fueran de uno sin, sin detenernos en ningún momento a ver si eso es correcto o no. ¿Sabes cuántas guerras, cuánta gente muriendo, cuántos problemas, cuánto atraso en el desarrollo social, en el desarrollo tecnológico? Solo porque a uno... Es que mi viejo me dieron que es así con un dedo. No, es que es así. No, que... En el año 1000... 80 literalmente se dividió la cristiandad en ortodoxos y fue una guerra muy grave que hubo en la década de 1080 se dividieron en dos bandos los ortodoxos y los, y los católicos porque uno dice no es que el padre está encima y debajo del hijo y no es que arriba está el padre del hijo y del debajo del del del del por favor eso es culto al ego eso es culto a la mente eso te lo dice tu mente pero ya lo probaste si pruebas la realidad tú vas a ver que arriba y abajo son posiciones mentales ¿Saben lo que llegaron a una guerra por eso? Debilitar toda una civilización al extremo que se hizo por eso. Entonces, el consejo de los chamanes es parar la mente en un momento y usarla con propiedad. Si no usas con propiedad la mente, otro te está usando, porque otro está manipulando tu mente. ¿Cómo se logra esto? Primero con ejercicios suaves, como por ejemplo técnicas de meditación. Las técnicas de meditación son para ir poco a poco bajando el fárrago mental, y, y aprender a apreciar, a degustar el estado de silencio. Hasta ahí. Pero qué pasa si tú aplicas la técnica de meditación a la sociedad? Ya no a eso se le llama acecho. Castaneda le llamó acecho. Es una técnica muy vieja. También se le llama observar. Que consiste en simplemente en conservar a los demás y observar uno mismo en la interacción con los demás. Lo elemental, lo que debería ser cualquier cosa. En las escuelas, primero crimen enseñar a hacer prácticas desde el primer momento. Observa lo demás, observa a ti mismo, observa la interacción. No puedes observarte si no haces silencio mental. Porque si vas con una imagen preconcebida, no vas a estar observando a lo que está pasando, sino lo que tienes adentro. ¿Qué pasa si aplicas ese silencio, por ejemplo, al momento en que estás durmiendo? ¿Te haces consciente de que estás dormido? ¿Controlas la emoción? Ya, estos son técnicas superiores. Para no despertarte en la cama y empiezas a observar con, con curiosidad todo lo que hay allá de, Y poco a poco empiezas a descubrir reglas de conducta en el sueño Estas reglas de conducta son las reglas del trabajo con la percepción. Porque en el sueño tú estás con tu percepción. Así que las imágenes oníricas son ejemplos, son pretextos para trabajar con la percepción. De modo que las técnicas chamánicas tienen el propósito de... Eh, limpiarlos, higienizarlos de imágenes implantadas. Las técnicas yamánicas incluyen los ejercicios físicos. Ahora vamos a ver cómo se conecta todo esto. En la distribución cosmológica de las técnicas, según el esquema mesoamericano, ¿eh? el cuerpo físico está orientado al sur, se llama Tonacayo, nuestra base física. Al norte se orientan los procesos mentales. El norte es acá, la región de los muertos. En Sudamérica, sobre todo más abajo. En Colombia todavía no. Pero ya, digamos, desde el sur de Ecuador para abajo, eh, me imagino que se invierta y que el sur sea la región de los muertos. Eso es algo que queda pendiente por estudiar. Pero en, en Norteamérica y al, al norte del Ecuador, el norte es la región de los muertos. Y la mente es la que nos mata. Por eso la mente se relaciona el mundo de los muertos. Eh, el oeste se relaciona con eh, las emociones, se llama quita y olía, que literalmente quiere decir lo que mueve al ser humano, las emociones. ¿Por qué? Porque se va la luz por ahí hacia el área de la oscuridad y entonces sale el animal, es el momento que sale el animal, el oeste. Mientras que el este se relaciona con lo que llaman el tonal o la energía, la luz. La, la parte del día y demás así que estas técnicas están bien orientadas en el centro a la técnica del ensueño ¿cómo se relaciona el ensueño con todo lo que estamos hablando? bueno eh, quienes han ensueñado ya probablemente han usado la técnica de verse las manos o de buscar algún objeto una, cosa. una vez que cumples con eso, ¿qué es lo siguiente? proponte hacer un ejercicio de kinan o de tai chi o de yoga proponte hacer un ejercicio Inténtalo, inténtalo, inténtalo. intentalo, pruebe, puede que no pase la primera noche, pero si lo intentas toda la noche, claro que va a pasar, en algún momento va a pasar, por, por pura autosugestión, ya lo vas a, a recordar. Practica tus técnicas en el sueño no solo los ejercicios físicos, después empiezas a acechar en el sueño a recapitular, que es una técnica que no les he mencionado, pero es parte del paquete. Recapitular en el sueño esto es para alinear las dos atenciones. Eh, después practicas... Eh, a ver, acechar en el sueño básico, porque si no cualquier fantasma que aparezca en tu mente te va a distraer y te va a quitar la, la energía, te va a emocionar. Entonces tú tienes que mantener tu equilibrio, para eso tienes que acechar, tienes que vigilar. Y finalmente practica la meditación en sueños. De hecho, el ejercicio más delicado probablemente que se pueda hacer eh, en tanto estamos en, en el tonal, es meditar en sueños. Esto es lo que les puedo decir de la interrelación entre eh, el lado físico, el lado externo y el lado interno. En realidad son la misma cosa. La diferencia es que en un momento creemos que estamos despiertos y en otro momento o no nos damos cuenta o nos damos cuenta que estamos dormidos. Una de las dos, no las dos a la vez. ¿Alguna cuestión? No, sí, yo también comparto lo que estás diciendo. porque, Por ejemplo, a mí me sucede mucho que, por ejemplo, eh, estoy durmiendo y realmente ya no estoy durmiendo, sino que estoy como en un estado... Tal vez como de trance o de, de viviendo un momento que creería yo que sueño, pero no es sueño, sino que también estoy como, como meditando y viviendo un proceso energético en el que veo cosas y siento cosas físicas también. Si en un momento de la práctica física o de meditación sientes sueño, no lo alejes, vívelo. No, pero no el sueño de dormir, no me refiero a eso, sino que sí, es como. Si... Está tan relajado, mira, en realidad la diferencia entre sueño y vigilia es externa. El chamán no distingue esa realidad, esa, esa diferencia. Distingue si estás atento o no. Si estás atento, da igual que los demás califiquen ese estado de sueño o que lo califiquen de vigilia, da igual. Si no estás atento, pues es cuando empezamos a distinguir eh, eh, estados ontológicos. Y entonces nos dicen, bueno, la vigilia es la verdad y el sueño es la fantasía. Pero no, no, no, para los chamanes, fantasía es cuando no aplicas tu atención, cuando no aplicas la voluntad. Si la aplicas esa es la verdad, porque la verdad consiste en la voluntad, en la voluntad creadora y no en definiciones mentales. Así que si en un momento de la práctica viene un sueñito particular, déjenlo, lo traten de llegar al estado alfa con suficiente atención como para seguir pendientes por el oído pueden cerrar los ojos pero oyendo lo que está pasando si viene una imagen en la mente mírala intente provocar esa imagen que, que usaron como convocador del sueño en mi caso de verme las manos eh, también por ejemplo buscar un ojo hay un momento de sueño al principio de, de empezar a dormir en el primer minuto más o menos hay un área que se llama el área roja pasa muy rápidamente si uno no está atento no lo... en esa área hay como una luz difusa rojiza. Si uno la concentra, se transforma en un ojo, un ojo imaginario. Eh, eh, observa ese ojo. Mi técnica es ver que se refleja ahí y ya estoy adentro del sueño con conciencia de, eh, de que estoy soñando. Lo difícil es mantener esa conciencia porque los sueños son distractivos, eh, pero hay maneras de esforzarse. Parece que los chamanes se iban a la naturaleza durante un tiempo, hacían ayunos. Eh, eh, tomaban plantas, las plantas dan una fuerte demasiado fuerte. Las eh, eh, plantas serias, las plantas serias solo, solo se recomienda que la asunto, porque si no pueden ser devastadoras. Eh, es mucho más, digamos, amable el meditar un rato antes de dormir y darse la orden de esta noche. Voy a, a cumplir con tal ejercicio. El ejercicio puede ser, por ejemplo, buscar un vaso de agua. En el sueño, una fruta, un cuadro en la pared, eh, buscar un ojo, como en mi caso, o buscar un rostro. Una vez que eh, cumples con esa tarea, digamos, te viste la mano y tienes suficiente energía como para no despertarte en la cama, para seguir conmigo, pero veo las manos. Empieza a echar miradas de entorno. Yo las he hecho en contra de las manecillas de reloj, las he hecho así para acá. Eh, Empieza a ver todo lo que hay Esto tiene un efecto psicológico que se llama fijar el sueño. Y es que el sueño te da la sensación de ser real, de, de que estás despierto. Pero al mismo tiempo, algo en ti dice: No, todavía estás soñando, ¿eh? estás despierto, pero eh, el sueño parece real. Una vez que lanzan esas miradas, van a detectar en el ambiente algo que antes estaba ahí, pero no le prestaban atención. Ese algo, es lo que Catalina llama un ser inorgánico, es un punto, es un foco de atención. Vas a ver tu conciencia en algo y vas a empe empezar a interactuar con ese algo. Y ese algo te va a llevar a los planos del ensueño. Esto es un poco, digamos, esquemático, un poco fantasioso, ¿no? Cada persona tiene sus propias peculiaridades. ¿Cuál es la Mira, ¿Eh? mira que a mí me sucede, me, me... pues también me pasa lo del ojo. O sea, y me pasa que he tenido temporadas en las que el ojo me mira. Sí, o sea, te, te va a mirar. Sí, te es, va a mirar porque es consciente. Claro, ese ojo me mira. Es real. Lo veo viéndome y parpadea y ese, Es un claro, el... detalle que tú le pones, ¿no? En realidad, no es <risas> no, un ojo, obviamente. ¿Sí? Digamos, puedes verlo como un rostro, como un punto, incluso como un cuadro en la pared en un momento. Pero yo lo veo como un ojo y es, y es un ojo que me, o sea, me observa, me mira el digamos el mundo del ensueño nos pone en contacto con la energía la energía es por sí mismo consciente la energía es consciente puede que un grado mínimo pero es consciente eh, es decir la energía no es un objeto material ni mucho menos la energía es conciencia eh, de manera que si sí, sí. estás consciente de estar soñando, estás consciente de estar viendo la conciencia y eso lo vas a focalizar en un objeto, una eh, situación que te sea familiar. Nosotros vemos un ojo, pero un, un perro probablemente va a ver un erizo un, o un topo, un topo que va a ver, una nariz estrellada, eh, un ser de otro planeta que quiere saber qué órgano tenga para ver lo que resulte de su elección. La energía no tiene forma propia, la forma se la ponemos nosotros, pero tiene conciencia. Y esa conciencia interactúa y esa interacción nos da energía para seguir interactuando. ¿Para qué queremos más energía? Para poder recordar las tareas. Una vez que montamos la tarea de meditar en el sueño, las cosas cobran sentido. Nos damos cuenta de por qué se está haciendo eso. Pero hay que hacerlo. Una cosa importante es no esperar recompensas egoístas por este trabajo. Este trabajo, la mejor manera es asumirlo como servicio. Nos preparamos, nos calificamos para poder servir en el momento que pensamos en que voy a, a adquirir propiedades mágicas o cosas así eh, eso mismo ya nos va bloqueando los intereses humanos son realmente ínfimos, poquita cosa y mezquinos además en comparación con los intereses cósmicos eh, de manera que lo inteligente ahí es fluir con esos intereses no quedarse aferrado a, mi, a mis propios eh, ganancias ¿no? a la práctica de kina, como de cualquier técnica de desarrollo de conciencia no debe asumirse desde la óptica del ego el ego es un terrible interferente eh, el ego no hay que destruirlo lo hay que domesticarlo y usarlo ves usas el ego te funciona no lo usas este usa a ti es automático el ego es solo un, un reflejo de los demás en uno que hace que uno se siente en el centro de la situación y por eso cuando hacemos las cosas solemos querer que las cosas nos benefician de alguna manera. Obvio, está bien buscar un beneficio, pero ese no es el objeto de la práctica. El objeto de la práctica es, en lo que concierne a la persona, es la, la sensación de asombro que produce el descubrir la realidad. Esa sensación nos dignifica. Esa sensación es el producto de un ser consciente. Y por lo tanto nos empata con nuestro origen y con nuestro final. Es el asombro de la realidad. Sí. Y también conectada con tu misión. Mira, tienes que tener mucho cuidado con el tema de la misión. La misión de un ser perceptor es percibir. Todos los demás son imágenes mentales. Las imágenes mentales nos ayudan a percibir, conducen a la realización. Si no nos ayudan, conducen a la frustración. Entonces, como individuos, realmente no tenemos más misión que la que tiene cada una de nuestras células. Percibe. Si además de eso queremos asumir misiones culturales o de cualquier tipo, eh, tenemos que ser conscientes de que eso es algo que estamos asumiendo, es una deliberación. No es algo que ningún poder externo a nosotros nos lo haya implantado. Por lo siguiente, no hay nada allá afuera. perceptuales entre... preceptuales. ¿Pra? Más en una... Imagínate una burbuja tratando de contactar con lo que hay afuera. Se revienta, desaparece. En tanto, tengamos un centro que responda a la idea del yo o del uno. Somos un mundo aislado de percepción. Y en un mundo aislado de percepción, lo más inteligente que podemos hacer es percibir. Esa es nuestra auténtica misión. Claro que por el camino se van pegando tareas. Y una vez que asumes una tarea hay que hacerlo. Claro. Es gratificante, además. Yo te quería preguntar. Estuve acá en la práctica con Lili y hubo un momento en que sentí muchísima luz naranja y amarilla y de repente apareció como, como una mirada y empezó a transformarse y se volvió un lobo, muy bonito, así como se transfiguró. Y, y no puede ir más allá pero sí me gusta mucho saber los animales de poder y el nahual, cómo como sí. se recuerden se... que los animales los animales son emblemas ¿eh? emblemas de poder que tiene la naturaleza no es que de veras queramos convertirnos en un pavo o en un no no no ¿Ok? yo me imagino me pregunto a veces imagínate un perro tratando de soñar quiere competir en persona no, el perro quiere pero la persona que personas. a ver son, los animales son imágenes. Si viviéramos en otro planeta, tendríamos otro tipo de animales, otro tipo de seres vivos. A lo mejor no hay ni animales ahí. ¿okay? Así que no se trata de convertirse en el animal, sino de incorporar el poder que nosotros creemos que tiene ese animal. Eh, el navalismo no es, uh, no es una superstición. El nahualismo es la búsqueda de poderes de, de percepción. Los poderes de percepción no están al servicio del ego, están al servicio en todo caso de la vida como un todo, de la especie, si ustedes quieren, pero no del ego individual. Nos paso por encima. Eh, esto que mencionas de, de esa luz amarillenta o naranja, es un estado, un espacio de la conciencia, se llama el limbo, y ahí uno tiende a, a reducirlo todo, por eso se ve de manera globular. Eh, Castaneda le llamaba el limbo, eh, por su influencia católica. Sabe Dios como le lo llamaban los antiguos, pero es un intervalo de la conciencia. En otras palabras, si nos proponemos enseñar, cada uno de nosotros va a tener su propio ensueño, pero vamos a pasar por los mismos estados. Por lo tanto, si bien la experiencia es subjetiva, en realidad es intersubjetiva. Eso es lo más parecido a la objetividad que podemos encontrar en este mundo. ¿Eh? Nos ponemos de acuerdo y hacemos más o menos las mismas cosas. Y eventualmente podemos contactar con otros ensueñadores en, en los ensueños. Si ustedes hacen esto, pídanles datos, pídanles números, pídanles datos corroborables. La lotería. Por ejemplo, por ejemplo, un número de teléfono. La lotería no es un dato que puedas tener de antemano, ¿no? Pero bueno, el número de teléfono. Después corroboren Puede que se equivoquen okay, pero si tienen un acierto, eso les va a confirmar en la práctica. Hay mil maneras de hacerlo. Por ejemplo, pueden conocer a alguien en un sueño y citarse con esa persona en un lugar. En ese momento... La mente hace crisis, la mente no lo va a entender, no lo puede entender, no, no es para entender, es para vivir. Pero el sueño es para usarlo, para usarlo en la práctica, ¿eh? para hacer cosas, propóngase hacer cosas. Lo mejor que podemos hacer en este momento con nosotros mismos es educarnos y practicar. Y educarse no significa leer cualquier cosa, no, no, no, no, es ir a lo que realmente conviene. La verdadera educación es la que está a servicio de la cultura de la percepción, porque de la percepción sale todo. Entonces, si educan la percepción, van a salir cosas buenas. Eh, yo tendría otra pregunta. ¿Será que eh, eh, para saber más o menos eh, el nivel de práctica de, de este proceso, que veo que es también eh, un salvar la tradición, quisiera saber si eh, en su momentos hay practicantes que tengan las capacidades no solamente por el poder, sino para saber si eso sigue estando dentro, dentro de los, los que estamos tejiendo esto, eh, de dirigirse a donde, eh, eh, llevar la materia a donde está su otro, en, su, en y en prácticas por lo similar. Ah, Puedes concretar la pregunta porque de pronto va a perder ahí al final... Ah, sí que eh, si sí, en el grupo de practicantes que sí. están operando en estos momentos en eh, las prácticas nahuales, eh, hay practicantes que tienen, por ejemplo, las capacidades de llevar la materia a ah, sí. Sí, eh, sí, sí. material a un lugar determinado en su mente. Me, pensé que me hablabas de la materia de estudio. Me dijo, oye, ¿qué materia? De, bueno, sí, la materia del cuerpo, el mundo. Este, de hecho, eso ocurre siempre. Ocurre constantemente. Si ahora tú tienes la sensación de tener un cuerpo material o estar en un mundo material, es porque la trajiste de cuidado. Ocurre constantemente. Cuando estamos soñando, a ver, imagínate que, que sueñe que un perro te, te persigue para morderte. Tú huyes o tiendes a huir. Porque no quieres que te mueva. Y eso es porque estás creyendo, pero cuando te das cuenta que eso en realidad es una imagen mental, ahí cambian las cosas. Y entonces empiezas a preguntarte si el mundo cotidiano, este mundo en que estamos hablando ahora, es tan material como se dice o si el concepto de materia es solo un calificativo que le damos a lo que no entendemos y es de una naturaleza un poco diferente. Ahí como decía Castaneda, el mundo se pone blandito, pierde la rigidez y empieza a ver oportunidad, chance para que haya cosas diferentes para cambiar el punto de vista o hasta para lo milagroso y cuando hablo de milagros no me refiero a milagros en el sentido eh, en el sentido habitual del término, sino tú quieres un milagro mayor que percibir que existir, eso no tiene causa no tiene lógica si tenemos esa frescura para, para vernos a nosotros mismos viendo la película, la película del mundo no vamos a dejarnos amarrar por explicaciones causales, por explicaciones materialistas, vamos a dejar la puerta abierta a lo que pase y eventualmente llegaremos a, a, a ciertas descripciones del mundo a las que están llamado descripciones de poder, ya no descripciones que están amarradas a una ley física, amarradas a lo que dice un científico, lo que dice una biblia, no, no, descripciones de poder, descripciones que parten de la experiencia. Pero bueno, estoy hablando un poco abstracto, ahora la cuestión es practicar. Traten de soñar eh, esta noche, inténtelo todas las noches. Les voy a decir algo. Eh, eh, yo estuve durante años pensando en soñar, y lo dejaba siempre para mañana, cuatro años. Y pensé que, era, que iba a surgir así, porque sí, porque tengo poder. No, no fue así. Hay que proponérselo. Y realmente lo hice cuando eh, recibí el reto de alguien cercano a mí. Que, que me dijo, oye, estoy soñando una cosa formidable. Me dijo, oye, ¿cómo puede ser que ella lo haga y yo no lo haga? Bueno, pues, pues me puse esa misma noche ya empecé a soñar Ese fue un reto. Un reto al ego. Y fíjense que el ego sirvió para eso. Hay otras personas que ensueñan, por ejemplo, porque se comieron un, un hongo o ayahuasca algo así. Y eso les da una sacudida suficiente como para empezar a soñar Otros, por ejemplo, eh, hace un ayuno, mi ex, eh, dijo, voy a, yo no voy a comer. Hasta que ensueñe. Y ya como tenía antes de soñar. Es decir, hay mil maneras. Hay que ser suave con el cuerpo, hay que ser amable, ¿eh? porque tampoco se trata de asustar al mono. Si el mono de pronto asocia las prácticas chamánicas con algo que me da susto, pues se inhibe. No hay que ser amable con él y tomarlo con un granito de sal. No querer eh, eh, resultados uh, a la fuerza ni, ni pensar que eso me va a colocar en un estado superior ni nada. So es solo un nivel de, de educación necesario hay que asumirlo, es como lavarse la boca por la mañana no me convierte en un superhombre ¿ves? pero me da un poco de higiene, caramba, entonces la higiene interna es necesaria, el ensueño te permite higienizar, porque una vez que empiezas a ensueñar ya, por ejemplo, las pesadillas se acaban se acaban las imágenes fuertes del sueño, ya empezamos a darnos cuenta que eso no es tan real, ya esas imágenes no tienen la misma capacidad sugestiva en gran medida, muchos problemas psicológicos y físicos y sociales que tenemos. Es porque la, los sueños no sugestionan. Después por la mañana te levantan, no te acuerdas de ellos pero sigues obedeciéndolo. Entonces, un poco de higiene viene bien. Eso es lo que les puedo decir sobre el ensueño eh, en este estado de conciencia. Yo ahora no tengo energía para entrar en un estado de sueño pero si quieren, pueden intentarlo. Okay. <risa> ¿Qué tú crees, Jay? <risa> pues estoy tremendamente feliz de estar con ustedes en esta ocasión te agradezco infinitamente que nos compartas tus conocimientos Frank y me hace muy feliz que estén reunidos allá, todos mis amigos Lili Maribel Santa todos los que están ahí. Les mando un abrazo y me siento conmovido realmente de verlos trabajando en la Toltequidad y, y desarrollando el Quinam. Les mando un abrazo desde acá. Gracias. Hablando, quiero mencionar algo. Eh, eh, ya, ya aprovecho lo que tú estás diciendo, porque en realidad, eh, bueno, aquí en Hanagua se están creando unos modelos. La arqueología en Hanagua fue más temprana y lleva más experiencia ya que, que en Sudamérica, pero yo eh, pienso que es lo que importa o lo interesante es agarrar estos modelos de desarrollo en ganagua y aplicarlos a la realidad eh, del Tahuantinsuyo, que es toda Sudamérica. Eso es un continente completo, es mucho más grande que Anahuas y, y es mucho más viejo también en cultura. Entonces, eh, siento que ahí va, va a haber cosas impresionantes. Eso se, se los digo por si si llegan ustedes a soluciones o descubren cosas que puedan enriquecer todo esto, en Anáhuatl se conservaron muchas cosas y por eso podemos eh, ahondar en las raíces, pero pero en, en Sudamérica todavía hay grupos que no han sido eh, cristianizados. Entonces yo siento que hay un potencial enorme allí que entró más tarde en esta en este tema de la recuperación de raíces y demás, pero que, que va a producir cosas mucho más fuertes andando el tiempo. Bueno. Eso sí se investiga, si sí se trabaja. Eh, ahorita mismo tengo aquí en mi imagen, estoy recordando un montón de imágenes, yo la voy coleccionando en una carpeta, de postura de quina en, en la cuenca del Tahuantinsuí. Eso es algo que, que merece la pena investigar. Se lo digo por si alguno de ustedes quiere hacer una tesis de tipo arqueológica, antropológica o algo así. Eso es un buen tema. ¿Mm? Sí, sí, eso sería súper interesante para, para investigar acá. Tienes que compartirnos esa, esas imágenes, Frank. Sí, no, ¿Saben qué pasa? Que si me dedico a eso, me voy a ir por ahí, porque es un tema que a mí me apasiona y, y simplemente no tengo tiempo. Pero uh, es un tema impresionante. Eh, les quiero decir algo. Aquí en Mesoamérica se conservaron códices que han sido una gran cosa. Eh, yo pensaba que en, en el Tahuantosuyo no había, o más bien se perdieron todos. Sí se sabe que se conservaron al menos dos códices hasta 1700 y ahí fueron quemados. Pero eh, hace poco un amigo que viajó por unas colecciones de, de Europa, de pronto se dio cuenta de algo. Este Toño Gómez, tú lo conoces, Jay. Él se dio cuenta que los códices del suyo de son las mantas. Son las mantas. Quedan cientos de mantas profusamente eh, decoradas a todo color con imágenes, números y cosas cosmológicas que hay que investigar. Ahí están están los códices es decir no sólo se perdió mucho con la invasión sino también se conserva mucho por lo tanto parte de todo esto es investigar por ejemplo J. J. Hecat, eh, eh, jesús del mundo eh, hace unos días observó algo sobre el tema del tonal el la los rumbo y demás y de pronto llegó a unas conclusiones muy interesantes tuvo el talante de investigarla y de escribirla en un folleto y son cosas que han abierto una puerta eh, de investigación es decir hay que compensar la práctica psicofísica con el estudio con la investigación porque eso nos, nos obliga a usar la mente nos abre la mente no hay que temerle al, a, al intelecto decía decía don juan que ya no es la época de los, de los brujos silvestres que estaban ahora el brujo tiene que tiene que usar todos los recursos incluyendo el intelecto hoy esto es lo que les puedo decir Frank, sea, ahorita a qué se está dedicando? ¿Cómo? Ahorita a qué te dedicas. Ah, yo me estoy dedicando en este momento, el ahorita para mí es ahora, ahorita. Eh, me estoy dedicando a traducir, bueno, aparte de hablar con ustedes en unos minutos, a traducir textos. Eh, esa es mi, digamos, mi profesión, traducción de textos nativos eh, eh, mesoamericanos. Y este, yo no practico Kinan prácticamente, sino solo cuando, cuando me duermo es cuando hago la práctica. Porque no tengo tiempo ni tengo disposición física para eso. Les quiero pedir que sean prudentes en el modo como tratan al cuerpo. ¿eh? Eh, yo empecé de una manera muy atolondrada a practicar todo esto. No hacía ni calentamiento en esa época. Y, y sí, sí me costó físicamente. Pero eh, tengan cuidado con eso porque ahorita no es pretexto. Ok, en un momento sí, pero ahorita ya no hay pretexto para asumir estas prácticas de manera ruda. Eh, no dañen al cuerpo, no, no, no inquieten al mono, que el mono disfrute el trabajo espiritual eh, y pues eh, depositen eh, lo fuerte del trabajo en el ensueño. En el ensueño podemos hacer la postura que nos dé la gana sin riesgo ninguno. Pero si en un momento ustedes consideran que están en el tonal, que no están ensueñando, eh, entonces ten cuidado sobre todo con las posturas invertidas porque pueden afectar el estómago y las tripas los ácidos ya saben lo que pasa así que no pasen de unos cuantos minutos Al principio pasaba hasta una hora invertido eso es una salvajada no debe ser así para hacer eso se requiere por ejemplo vivir en un monasterio, tener cierta dieta especializada y demás Entonces pues sean, sean cuidadoso con eso y pues esto responde a tu pregunta yo me dedico profesionalmente al tema de, de lenguas nativas y y en eso estoy, ahora que termine esta traducción, quiero escribir, bueno, ya lo tengo escrito, quiero organizar un texto que es tercero de, de la serie de Kinan sobre un tema que les, les sugiero también considerar, eh, los centros de percepción. No solo el despliegue horizontal de las técnicas, las bases para trabajar, sino que algo con eso, el despertar de los centros, el aprender a percibir con centros cada vez más refinados esto que, que quedó muchísima información esta es una información que aparece sobre todo en el tahuantinsuyo se ve en las imágenes eh, y podemos estudiarlo a través de anagua porque aquí en los códices y sí hablan directamente dan los nombres de los centros dice más o menos como, para que se usaba cómo funcionan entonces le quiero dedicar ahora un, unos tres meses a ese texto a ver si, si me da la salud y pues ya nos estaremos viendo pero recuerden que aquí la tiene eh, una dimensión interna que no se puede dejar de lado porque si no la práctica física no tiene sentido ¿ok? ok bueno, muchas gracias con ustedes si tienen algo más yo ya me tengo que retirar que tengo otras actividades muchas gracias muchas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo ustedes, muy valiosa ¿no? toda la información como siempre <risa> placer ¿Cómo no el mío. Recuerden, si encuentran cualquier tema respecto a, a, a rescate de raíces en Sudamérica, si me pueden reportar, escribir un enlace lo que sea, eso me, me interesa, ¿ok? Perfecto. Gracias. Muchas gracias. gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. gracias. Muy gracias. gracias. Ver, Ay, hola. hola, Chucho. Felices de verte. Felices. Ay. Un beso para todos, un abrazo. Qué gusto verlos todos reunidos ahí. Mi corazón está con ustedes. Ay, nosotros también. Gracias, gracias. gracias. Pues con tu legado. Llegó el Nahual. Llegó el Nahual, el Nahual, el Nahual. Muy bien. Me encanta verlos juntos y compartiendo. Y con Franca ahí... Eh, Reunido con no, todos nosotros, qué bárbaro. Qué bárbaro. No imaginaba. ¿Cómo te ¿Hasta dónde sí, estamos llegando? En verdad. ¿Hasta dónde están llegando? Qué bárbaros. Muy bien. No, me siento realmente conmovido, ¿eh? Quiero que vean mi espacio. Es el salón. Es Está... Hasta. Semana aquí. Uh, está muy lindo. Ahí es donde es vives. Simbólico. Ahí vive su trabajos. Aquí vivo y trabajo. <risa> <risa> <risa> Qué. Qué bueno. No hay En Mazunte, ¿cierto? Sí. sí, sí. Se te fue el sonido, Chucho. Cuando levantaste la compu ya no tenés más sonido. Ya, ya, ya lo tengo. Ahí está. Ahí sí, está eh, aquí a un lado también está mi temazcal. Este, se los voy a enseñar para que lo vean. Por favor. Hoy tenemos temazcal. Esa. ¿Lo ven? Ah, ah, sí, alcanzamos a verlo. No sí, se soy... ve. Tenía un, Qué bueno. un, un símbolo de... Nahuipapalot Y también me lo acaba de derribar la última lluvia. Junto con el que está el de Lili. Ah, el último que pintaste se volvió a salir. Se volvió a caer. O sea, ya la lluvia lo tomó. Ah. Sí, ah, sí, me mandaron eh. videos, se transformó en río las calles. Algunas callecitas se hicieron ríos. Sí. Sí, wow. llovió muy fuerte y, y se acumuló la humedad en la tierra y botó toda, era un, una escultura que tenía ahí de Quetzalcóatl muy bonita, toda la botó y un, y un escudo de Nahuipapalotl. Pero bueno, por lo menos se sigue trabajando en el, el temascal. Eso te iba a preguntar, ¿desde que abrimos quedó abierto y ya se iba abierto siempre? Sí, sí ya hemos seguido haciendo temascales. ¡Qué felicidad! Eh, no. Eh, eh, con interrupciones pero hemos hecho los dos últimos con lluvia fuerte wow. ¿eh? como lo, lo hicimos ese día bueno allá cuando lo hicimos también con Danta también allá llueve mucho también hay que estar siempre luchando contra el, el agua para encender el fueguito pero ahí está la chambita poner en, en, en juego la la fuerza de la voluntad sí sí está mi, mi, hermana, mi hermano Danta es un guerrerazo ahí que también ha luchado fuerte para encender el fueguito un saludo mi hermano Danta no está ah no, no está, está, Ay, pero, es, pero que está. es que está a contraluz y no no veo yo las caras bien no, es que Nanta Nanda va a tomar la formación de Kinam, lo convencimos ah, a Lee, le enamoró el Kinam y, y está viajando, entonces este fin de semana tenía la formación, así que va a venir el lunes para acá y, y después de ahí ya nos vamos para Sabsurro. Pero sí va a conectar quizás, pero bueno, no llegó a conectarse tampoco al link, pero no no está acá. Ah, bien, bueno, de todos modos un saludo para, para todos. <risa> <risa> Natalie, si estás por ahí, ¿no? Natalie. Claro, no, no. Jesús, por aquí, por aquí, por aquí, alcanzo a ver tu imagen aquí, es hola. Hola, soy soy <risa> sí. ah, por aquí, por hola por aquí, por aquí, por Hola por aquí, por aquí, por aquí, por los quiero mucho a todos. Bueno, nosotros también. En mi corazón. Te mandamos un beso enorme. Qué bueno que te a conectar. Ahí estamos. Estamos en contacto. Vale. Gracias. Bueno, gracias. Chao, Chao, chao. chao. chao. chao, chao. chao. chao. Gracias, Chignawi, por estar ahí, por el soporte. ¿Qué es es, es Chignawi. Que está en a ver, Chignaomi, podrías poner tu cámara un ratito para que te veamos. ¿Estás ahí o no? Ay, no sé si esta no de estado grabando. Pero bueno, porque él nos está apoyando grabando el... y eso que da acceso. Ah, <risa> chao. Bueno, te mandamos un beso grande, Chucho. Que tengas lindo día y qué bueno que te pudiste conectar. Gracias, gracias. Igual. Chao, chao. ¡Nos vemos! Bye.